Bueno, acá estamos andando en bicicleta un poco por Miami, mostrándoles que el parque está abierto, así estamos pasando la cuarentena acá, ya abrieron los parques todavía, no abrieron el mar, yo salí con la bicicleta un poquito, lo dejamos a Jerry en casa y vemos cómo está la gente pedaleando. ...haciendo ejercicio... ...relajándose... ...y acá podemos ver... ...estamos adentro del parque... ...como todavía... ...las playas, si se ve ahí... ...no sé si se ve la entrada... ...hay como un, un naranja... ...una banda naranja, después lo voy a mostrar... ...los juegos para chicos todavía no están permitidos... Donde está la banda naranja... ...es la entrada al mar... ...para eso... Todavía tenemos que esperar. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bueno, la segunda parte, miren qué lindo edificio acá. Toda esta parte es nueva. Encontramos que las playas siguen cerradas, así que los peces la están pasando bárbaro. Vamos a ver acá la gente jugando. Este es un caminito para personas. Esta parte es para bicicletas. O sea, como ven acá los carteles, por acá no pueden andar las bicicletas, así que tengo que agarrar la desviación, hay cartel, carteles que dicen, ahí me lo perdí porque estaba tratando de no caerme. Que hay que mantenerse 6 pies de distancia. Más o menos tres pies son casi un metro. ¿Eh? Y este es un caminito muy lindo, donde uno puede. Todo el mundo está corriendo. En ese lado la gente está caminando. Eh, precioso, la, preciosa la tarde de hoy. Para disfrutar de un paseo. Tomar mucho aire. Aire que viene del mar. Es muy linda esta parte. Y vamos a ver qué otro cartelito encontramos acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, esta habla de las, de las tortugas. Este es un lugar... Donde hay nidos de tortugas. Generalmente en esta zona hay muchos gatos por todos lados. Pero quería compartir con ustedes cómo es un día aún durante el distanciamiento social en Miami Beach. Y acá vamos a ver que las playas siguen cerradas. Veamos el cartel. a mantener la distancia, pero si levantamos el celular y hacemos una aproximación, ¡wow! ¡atrás de todo vemos el mar! Buenas mis queridos kinéticos y kinéticas, bienvenidos a Kinésalud TV. Aquí estoy con mi de Kinésalud TV andando en bicicleta. Ahí acabo de postear un par de videos sobre Miami Beach, cómo están las cosas en Miami Beach. Eh, ya lo puse en mi Facebook, vamos a acomodarnos un poquito. Estamos paseando en un caminito en Miami Beach y vamos a hablar un poquito. Yo como ven estoy andando en mi vieja bicicleta. ¿Eh? Yo creo que hay algunas cosas importantes al tener en cuenta en andar bicicleta. Acá la gente mantiene su distanciamiento social de seis pies. Algunos usan barbijo, otros no usan barbijo. Este, y como les decía, el hacer ej ejercicio en la bicicleta es muy bueno, uno se oxigena, gasta calorías, pero la bicicleta, y ya me gustaría hacer videos sobre ejercicios con la bicicleta, en algunas cosas no es tan buena. En general, cuando andamos en bicicleta, y me voy a sacar el barbijo para que me puedan ver, frenamos la bicicleta, vamos a sacarnos la, el barbijo. Una de las cosas que pasa cuando andamos en bicicletas es la siguiente, estamos encorvados, o sea, se forma una sifosis, y si usted sufre de sifosis, escoliosis, probablemente, si no anda en bicicleta con la espalda derecha o lo más derecha posible, va a incrementar la sifosis. Es algo a tener en cuenta, la bicicleta no corrige los problemas de columna. Bien, otra cosita importante, la bicicleta siempre trabaja casi los mismos músculos. Eh, trabaja la rodilla en los mismos ángulos, trabaja la cadera en los mismos ángulos, o sea, no produzco extensión de cadera. No hay mucha, siempre es el mismo movimiento, hay que tener cuidado con eso. Si uno tiene el suave muy cortito, los músculos flexores cortitos, la bicicleta no los va a estirar. Otra cosita, depende del tipo de asiento que tenga, eh, la bicicleta le puede, como que dice, presionar sobre sus partes más íntimas. ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. En general, si uno anda en bicicleta, uno, yo trato de mantener la espalda derecha. La desventaja es que tengo mayor resistencia del aire, por lo tanto, tengo que hacer más, más esfuerzo. Lo que también está bueno, hago más esfuerzo. Pero no puedo ir tan rápido porque el viento me frena. Cuando uno toma la posición del ciclista, es una posición más bien aerodinámica. ¿eh? No sé si tengo a alguien andando en bicicleta por acá para mostrarle algunas de las ventajas y algunas de las desventajas y ya algún día voy a armar un video en el cual les voy a mostrar un poquito más en forma específicamente cuáles son las ventajas y las desventajas de andar en bicicleta. Y les muestro cómo anda la gente por acá. Recuerden que para aquellos que quieran trabajar la espalda, crear un poco de lordosis, la espalda bien derecha...